Y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. El Cristi se desarrolla el último gabinete itinerante, presidido por Rafael Correa. Ministerios de Educación y Salud impulsa la iniciativa Aulas Hospitalarias. El presidente electo Lenín Moreno se reunió con el alto mando militar y en lo internacional. Presidente de Cuba Raúl Castro respalda los procesos de paz que vive Colombia.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 iniciamos, Montecristi cuna de la nueva constitución es sede del último gabinete itinerante estas citas que ya suman 122 fueron diseñadas para acercar al gobierno con los ciudadanos el gabinete itinerante es dirigido por el presidente Rafael Correa estas reuniones fueron creadas por él al inicio de su mandato hace ya 10 años como método para acercar a los gobernantes con la población hasta el salón montonera Isabel Muentes en el centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi llegaron funcionarios de todo el país. Esta iniciativa genera un impacto social, económico en las ciudades o poblaciones donde mensualmente se realiza de hecho hubo gabinetes que se realizaron con este fin exclusivamente como en las provincias fronterizas tanto en Carchi como Loja y El Oro así como en Esmeraldas, Manabí, que se recuperan luego de las secuelas que dejó el terremoto del 16 de abril del año pasado.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 A la jornada se suman las autoridades locales, alcaldes, prefectos, representantes de juntas parroquiales para afianzar otra forma de gobernar que implementó la revolución ciudadana. La coordinación en equipo entre instancias. A su arribo a Montecristi, donde se lleva a cabo el gabinete itinerante 122, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la importancia de estas jornadas de trabajo. Una, una mayor o una de las mayores muestras de la nueva forma de hacer política, de la nueva democracia, que es una democracia con el pueblo, junto al pueblo. Ya no es el gobierno alejado, encerrado entre cuatro paredes, hemos recorrido cada rincón de la patria. Y créanme que hemos recibido mucho más de lo poco que hemos podido dar, nos ha enriquecido el contacto con la gente. Eh, la atención a la ciudadanía, lo saben mañana, todo el gobierno atiende a la ciudadanía. Entonces eh, nos permite conocer los problemas de primera mano. Es una experiencia sin igual y es una de las cosas que sigo a extrañar cuando veo la presidencia de la República. El sentimiento encontrado, ¿no? los cargos, eh, son es una de las cosas que eh, voy a extrañar. Pero también estoy muy en paz conmigo mismo, muy, muy feliz, contento. Pasar la puerta y poder, poder compartir un poco más con el... Cambiamos de tema, Ecuador cuenta con 42 aulas hospitalarias que tienen el objetivo de garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes en situación de enfermedad. Esta iniciativa ha sido impulsada a través de los ministerios de educación y salud. Con el propósito de garantizar el derecho a la educación, los ministerios de salud pública y de educación impulsaron el programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, que posteriormente en septiembre de 2016 se transformó en una política pública interministerial. Esta obra hospitalaria es un derecho y los derechos tienen que ser ejercidos por el guardián de los derechos, que es el Estado. Mediante esto, el acceso, la permanencia y la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje está garantizado para los niños y adolescentes que se encuentran en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento o reposo médico prolongado. Este modelo de hospitalaria es completo. Mientras el niño se encuentra en situación de enfermedad, está en el hospital, tiene la docente que está en contacto permanente con su aula de origen, con sus compañeros de origen, con sus docentes de origen. El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, señaló que en el país ya existen 42 aulas hospitalarias en 38 casas de salud. En este momento, a nivel nacional, tenemos 42 eh, centros de salud, 38 son del sistema de salud pública y tenemos en total 42 aulas. Nuestro objetivo es terminar el año 2017 con 50... Y los objetivos de llegar hasta el 2026 se parece con 150. Es decir, que prácticamente en todos los hospitales tengamos un aula hospitalaria, tengamos docentes hospitalarios y podamos hacer que esto, que es el derecho a la salud y esto que es el derecho a la educación, sea para todos los niños y todas las mujeres. Asimismo, el titular de esta cartera de Estado indicó que durante la permanencia en las clínicas, los niños de formación primaria reciben clases de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Mientras que los de bachillerato acceden a las materias que les corresponde en ese nivel. Los profesores las dictan una hora al día, es decir, 45 minutos, pero eso depende del estado de los pacientes. Ahora tenemos profes que son responsables de nuestros niños, tenemos profes que están acompañando el proceso, tenemos familias mucho más tranquilas, porque cuando los niños están en el hospital, la familia tiene que preocuparse de que no se atrasen en la escuela, de ir a la escuela y demás. Pero ahora lo hacemos desde el aula hospitalaria, desde nuestros docentes. Hasta abril de 2017, el programa registraba 28 hospitales y tres casas de acogida a nivel nacional, con 10.723 niños, niñas y adolescentes beneficiarios. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Bueno, y retomamos nuevamente el tema de los gabinetes itinerantes para contarles... Que este viernes 12 de mayo se realizará la Noche Cultural, la última en la gestión del presidente de la República, Rafael Correa. Este evento, a manera de despedida, se enmarca en un agradecimiento al jefe de Estado por parte de la ciudadanía por liderar un proceso de cambio para el país con la denominada Revolución Ciudadana. ¡Fuerte aplauso para nuestro presidente! compartir un momento de esparcimiento y dar a conocer la riqueza artística y cultural del país, tienen lugar las noches culturales en los sitios que se realizan los gabinetes itinerantes con el presidente de la república Rafael Correa y su equipo de trabajo, estos espacios se llevan a cabo como parte del acercamiento con el pueblo que ha planteado el jefe de estado como política de su gobierno Grupos musicales, teatro y danza propios de la zona participan en los eventos. Las noches culturales no solamente se han realizado dentro del país, sino también en las ciudades extranjeras en las que el primer mandatario ha visitado como parte de sus giras internacionales, y en las que hay una colonia de ecuatorianos residentes como Nueva York, Madrid, Roma y La Habana, esta última visitada en mayo de 2017. Uno de los eventos más emotivos tuvo lugar en Madrid, cuando una ecuatoriana migrante narró los acontecimientos por los que tuvo que pasar al dejar a su familia en Ecuador. Tal fue la desesperanza que nubló la razón, escondió el miedo de a lo desconocido y camufló en un propósito próspero la promesa a mis hijos, mis pequeños hijos, mi esposo, mi familia. Solo es un año, solo será un año. Qué ilusa. Han pasado 23 y aún sigo aquí. Y aún sueño con volver Fotos, abrazos, estrechones de mano, saludos, agradecimientos son las muestras de afecto que recibe el jefe de estado durante sus visitas por parte de cientos de personas. Este viernes 12 de mayo en la localidad de Montecristi, ciudad en donde inició el proceso de cambio con la asamblea constituyente, se realizará la última noche cultural en la gestión del presidente de la república Rafael Correa. La tónica de este evento se enmarca en un agradecimiento profundo por parte de la ciudadanía al líder de la Revolución Ciudadana, la cual ha logrado grandes avances para el Ecuador. El Noticiero Ciudadano. En la noche cultural de hoy, usted la va a ver a través de Tele Ciudadana. No se lo pierda. Momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, detalles sobre la reunión del presidente electo y el alto mando militar. espacio promocional.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 Hemos avanzado mucho, hoy la patria está llena de dignidad, pero aún falta mucho por hacer. Retroceder no tiene sentido, una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre. Yo solo estoy de paso, el poder en ustedes. Pueblo digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Rafael, por siempre mi presidente. Todo Manaví está invitado a acompañar a nuestro presidente Rafael Correa Delgado en su última noche cultural, junto a su pueblo. Este viernes 12 de mayo a las 20 horas en Montecristi. Te esperamos con toda tu familia y amigos en la cancha múltiple del Colegio 23 de Octubre. Ven a disfrutar del concierto con los mejores y más grandes artistas del momento. Asiste esta noche histórica a celebrar la nueva patria y a gritar en una sola voz. Gracias, presidente. Fin de espacio promocional 13 horas con 15 minutos, seguimos informando Una importante reunión mantuvo el alto mando militar con el presidente electo Lenín Moreno el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, dialogó este jueves en Quito con los miembros del alto mando militar en torno al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, los desafíos de las relaciones cívico-militares y el aporte de la institución al proceso de desarrollo nacional en el marco de las concepciones modernas de seguridad y defensa. En este encuentro, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Teniente General César Merizalde, y los tres comandantes reiteraron su vocación democrática y su apoyo al nuevo mandatario que asumirá el próximo 24 de mayo. Moreno reiteró su compromiso de mantener un diálogo permanente y directo con la institución militar y prestar su apoyo al fortalecimiento institucional de acuerdo al mandato constitucional y las leyes vigentes. Era una nota de cortesía de la agencia Andes. Ahora les contamos que con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional en la sesión 451 aprobó el proyecto a las reformas de la ley orgánica de la función legislativa. Al iniciar con la sesión 451, la ponente de la iniciativa, Joana Cedeño, destacó cómo fue el tratamiento del proyecto de reformas. Dijo que la comisión analizó 11 propuestas de legisladores y más de 32 observaciones durante el primer debate, que desembocan en 54 artículos reformados. Reformas a los procedimientos legislativos, 10 artículos tienen que ver en cambio con cuestiones de forma y concordancia con otras leyes. Ya en el inicio del debate, el asambleísta Alfredo Serrano fue enfático en sugerir mayor precisión para el archivo de proyectos y su tratamiento. ¿Para qué tiene que ir nuevamente a la comisión para que emite informe de segundo debate para volver a votar aquí? Es necesario, se analiza acertadamente la función que cumple la Comisión de Derechos Colectivos, pues el trabajo ha sido mínimo limitando la participación de pueblos y nacionalidades, expuso en cambio la asambleísta Estela Acero. Creemos que esta comisión debe ser eliminada. De su lado, la asambleísta Virgilio Hernández propuso el fortalecimiento de la unidad de técnica legislativa y a su vez la creación de una unidad para el seguimiento y ejecución pre presupuestaria. Realizan evaluación de la sostenibilidad fiscal, realizan análisis adecuado de la ejecución presupuestaria. El rol fiscalizador de la Asamblea Nacional a través de sus comisiones fue el tema abordado por la primera vicepresidenta Rosana Alvarado. Y reconocer que la tarea le corresponde, la solicitud puede ser presentada por cualquier legislador, es un acierto de la ley. Respecto al rubro de movilización para legisladores, la representante de los ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña, sus observaciones. A esos asambleístas reciben más en movilización que lo que percibimos nosotros los asambleístas del exterior. La inclusión de una disposición general para que en los nuevos periodos legislativos se dé continuidad al tratamiento de proyectos de ley fue la observación del asambleísta Henry Llanes. Continúen con el trámite correspondiente de los proyectos de ley que han sido presentados a la función legislativa. Con 84 votos a favor, fue aprobado el proyecto de reformas a la ley orgánica de la función legislativa. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, clausuró el periodo legislativo 2013-2017. En su última intervención agradeció a todos los legisladores por el trabajo a lo largo de este ciclo. Es la última sesión del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo legislativo 2013-2017. Una sesión en donde la hasta ahora presidenta de la legislatura, Gabriela Riva de Neira, agradeció a los presentes por su trabajo. Pues agradecerles... Y darnos entre todos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso de reconocimiento por las tareas que hemos elevado desde esta asamblea. El actual periodo legislativo, comandado por tres mujeres por primera vez en la historia de un parlamento en el mundo, aprobó más de 65 leyes en cuatro años. Gabriela Riva de Neira, a nombre de las máximas autoridades de la asamblea, entregó un presente a los legisladores. Que es un pedazo del mural de Guayasamín que nos recuerda por qué estamos aquí. El divino vino sembrador, una obra de Guayasamín, que sepa que cada uno de nosotros viene acá a poner una semilla. En esta sesión hubo espacio para las fotos, los abrazos, los buenos augurios y hasta los consejos. Espacio entre, entre para decir gracias. Están... Gracias por el aporte de todos. Gracias por los momentos de tensión. Gracias por los momentos de amplia y ardua discusión. Pero sobre todo gracias por la coherencia, por la lealtad, por el trabajo cumplido y por poder mirar de frente siempre y a los ojos a nuestra ciudadanía. La próxima asamblea inicia funciones este domingo, 14 de mayo. Ahora les contamos que el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Proecuador promocionó la tagua ecuatoriana en un evento dirigido a los principales representantes de la industria de diseño de modas y accesorios de la provincia de Cantón, en Chino. Bajo el lema, descubra el tesoro escondido de Ecuador, nuez de marfil, conocida como tagua, Proecuador dio a conocer las bondades de este marfil vegetal. Durante el encuentro que contó con el apoyo del Departamento de Comercio y la Asociación de Diseñadores de Moda de la provincia Cantón, en China, se presentó a la Tawa como un fruto natural único originario en los bosques húmedos tropicales del Ecuador, del cual pueden elaborarse joyas y artesanías de la más alta calidad y belleza, siendo Ecuador el único país del mundo en producir la nuez de marfil. Mariela Molina, directora de la Oficina Comercial de Pro Ecuador en Cantón, destacó que por primera vez se reunió en un mismo lugar a los representantes del sector textil y diseño de moda, con el objetivo de conocer las características únicas de la tagua, lo que conllevará a grandes oportunidades comerciales en beneficio de todos los productos artesanales del Ecuador. Por su parte, el inspector adjunto del Departamento de Comercio de la provincia Cantón indicó que la institución del gobierno apoya activamente el uso de productos hechos con materiales naturales para el sector textil. De esta manera se promueve la conservación del medio ambiente y se afianzará la cooperación entre Ecuador y la industria textil china. La industria de la moda de Cantón abarca a más de 150.000 diseñadores y 60.000 empresas del sector textil. Ecuador es el principal proveedor de botones de tagua a China, con una participación del 24% en el 2016. Entre sus principales destinos de exportación se encuentran China, Turquía, Italia, España y Japón, de acuerdo con los datos del Banco Central Ecuatoriano. 13 horas con 22 minutos, momento de hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos, revisaremos la información del mundo.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 Presidente. Fin de espacio promocional. Revisamos la información del mundo. Continúa en Sudáfrica la reunión del Parlamento panafricano. En esta ocasión se puso sobre la mesa el tema del Sahara Occidental y el proceso de descolonización que aún no concluye. Nuestro corresponsal Jalil Mohamed Abdelaziz nos tiene un reporte. Les saludamos una vez más desde Johannesburgo y continuando con los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Parlamento Panafricano, Ayer intervino el presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, exponiendo los conflictos que más azotan al continente y los esfuerzos que se están realizando para ponerles fin. Entre estos conflictos está el conflicto del Sahara Occidental y el proceso de descolonización inconcluso. Y señaló el presidente del Consejo de Paz que entre las prioridades de la organización continental está el de ejercer presiones para que el pueblo saharaui ejerza su libre derecho a la autodeterminación. Y señaló que estamos ante una oportunidad muy importante ya que Marruecos se ha unido a la familia africana compartiendo asiento con la República Árabe Saharaui Democrática. Por su parte los afrodiputados y sus intervenciones mostraron su preocupación por la falta de solución en la última colonia en África. Uno de los temas que más se ha debatido, ha sido candente, es el tema del, del problema del Sahara. y Muchos de los que intervinieron eh, ya no solo piden eh, la autodeterminación del pueblo saharaui, sino que, que se aproveche la entrada de Marruecos a la Unión Africana para que se busque una solución definitiva a, ...a este problema, al problema de, del, del pueblo saharaui... ...a tantos sufrimientos, ya, ya sea a nivel de los, de, del territorio ocupado... ...como eh, a la que están expuestos eh, miles y miles de refugiados saharauis... Eh, ...en campamentos eh, en Tinduf. Los debates que están teniendo lugar muestran la madurez de esa institución... ...y la fe de los afrodiputados para introducir a África en una nueva etapa... ...en las que la meta sea la paz, la estabilidad y la prosperidad... Desde Johannesburgo y para TV Ciudadana, Jalil Mohamed. Gracias, Jalil, por ese completo reporte. Ahora les contamos que el presidente cubano expresó su apoyo a los procesos de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC y el LN al recibir a representantes por separado en La Habana. Ambas partes intercambiaron sobre la marcha del proceso de... Raúl Castro respaldó los procesos de desarme y diálogo que las guerrillas de las FARC y el LN sostienen con el gobierno colombiano. El presidente cubano recibió el jueves por separado a sus representantes en La Habana. Según un comunicado oficial, Castro reafirmó a las FARC el compromiso de Cuba de continuar apoyando el complejo proceso de implementación del Acuerdo de Paz alcanzado el año pasado. Al Ejército de Liberación Nacional, en tanto, le expresó el compromiso de su país de seguir respaldando las negociaciones que sostiene con el gobierno colombiano. Surgidas en la década de los 60, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional están comprometidas por separado en un proceso de desarme y diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ambas organizaciones insurgentes se reunieron durante dos días en La Habana para intercambiar información que contribuya al éxito de sus procesos de paz con el gobierno. En México, un video que presuntamente muestra militares mexicanos ejecutando a un civil provocó indignación en ese país y reabrió el debate sobre el papel del ejército en el combate al crimen organizado. Investigadores de la Fiscalía de México se desplegaron el jueves en una localidad del estado de Puebla, al centro del país. En este lugar, enfrentamientos armados entre tropas y presuntos ladrones de combustible dejaron 10 muertos el 3 de mayo, entre ellos cuatro soldados. La presencia llega un día después de que un video transmitido por medios de comunicación locales mostrara lo que parece ser un soldado disparando en la cabeza a un hombre ya sometido. La Secretaría de Defensa pidió esclarecer fehacientemente el video y aseguró que los soldados abrieron fuego tras las agresiones perpetradas por los delincuentes, algunos de los cuales usaron niños y mujeres como escudos. La Fiscalía General dijo en un comunicado que las imágenes aparentemente fueron grabadas por cámaras de un circuito cerrado de la zona y que ya forman parte de las investigaciones. La sociedad de autoridades mexicanas sostienen un debate sobre la actuación del ejército en el combate al crimen organizado. La emergencia provocada por el virus del Zika en Brasil ha sido controlada, así lo informaron las autoridades sanitarias de ese país. Brasil declaró el fin de la emergencia nacional para el Zika y la microcefalia asociada a ese virus un año y medio después de que un brote pusiera pusieran alerta al gigante sudamericano. La decisión fue notificada a la Organización Mundial de la Salud y se debe principalmente a la disminución de los casos en todo el país, informó el Ministerio de Salud. Aclaró de todas formas que el fin de la emergencia no significa el fin de la vigilancia o de la asistencia a las familias afectadas. Brasil mantendrá además las medidas de combate al mosquito Aedes aegypti que transmite el Zika, al igual que el dengue y la chikungunya. El virus, descubierto en 1947 en una selva de Uganda, empezó a propagarse a inicios de 2015 en el nordeste brasileño. Y rápidamente se convirtió en una epidemia que se extendió de forma explosiva por toda América Latina. Asociado al aumento de nacimientos de niños con microcefalia, el brote conmocionó al mundo a las puertas de los Juegos Olímpicos de Río que tuvieron lugar en agosto de 2016. Aquí finalizamos, pero actualizaremos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes y buen provecho conmigo hasta el lunes a las 13 horas. Buen fin de semana.